pues ya no estos días, bueno hoy está mejor, bueno estos días ha estado mejor pero hace un par de días se le quitó la medicación para la fiebre para ver cómo iba y tuvo un piquito de fiebre, entonces eh, tuvo que retomar la medicación y hoy a primera hora eh, pues no tenía fiebre antes de medicar y le medicamos igual y, y ahora se mantiene sin fiebre y, y de momento aún sigue con antibiótico mañana a ver si se lo podemos quitar y, y nada en principio se mantiene ha estado toda la mañana con fresno y algarrobo y han comido los tres juntos y la verdad es que ha comido poquito pero ha comido más que los otros días ah, bien. creemos que el estar con ellos pues le, le anima a comer y, y nada ahora lo metimos lo hemos metido adentro para controlarle que haga cacas y pises y, y nada, aquí está delante de, el ventilador, ¿no? del ventilador <ríe> para el fresquito está bien mm. Avellano, menudo veranito estás teniendo ¿eh? mm. venga, que ya queda poquito que estás muy bien a ver si conseguimos ahí superarlo